I don't know, but I've been told uranium ore's worth more than gold. I sold my CAD, I bought me a Jeep, I got that bug and I can't sleep. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm a going out to stake me some government land. Uranium fever has gone and got me down. Ha sido una auténtica locura venir aquí porque ha sido una de las entradas más complicadas que, que hemos hecho eh, bien, el plan es estar 24 horas lo que es en, en esta central que bueno, que si no habéis visto el primer vídeo que subí, justamente lo tenéis en, por aquí, dejaré una etiqueta más o menos ahí podéis entrar y ver el vídeo donde hice una exploración bueno, más, un poco más seria, más a fondo y esta segunda parte pues vamos a pasar todo el día entero, hemos venido aquí por la noche y vamos a salir también mañana por la noche a diferencia de la vez anterior es que justamente íbamos a entrar y estaba el coche de vigilancia enfrente del agujero por donde íbamos a entrar y bueno pues nos ha costado mucho, hemos estado no sé cómo, ¿cuánto una hora? Vamos? al final lo hemos hecho en plan sigilo total, o sea súper ninjas, quitando todas las chapas, no haciendo ruido ahora vamos a explorar bueno hemos venido a otra parte que no visteis en el vídeo anterior por lo que este va a ser más completo y vamos a pasar aquí la noche nuestro objetivo primero era poner unas hamacas justamente en estas dos estanterías pero el espacio es demasiado pequeño y no caemos por lo que hemos optado por echar manta al suelo y pasar ahí la noche así que vamos a tener que estar un poco arrimando cebolleta a todos porque no hay mucho espacio será divertido Va a ser un poco incómodo porque estamos durmiendo en el puro suelo, no tenemos nada de acolchado abajo. No sé si vamos a durar 8 horas aquí. 15 minutos, por suerte. Hemos venido con el outfit adecuado para venir a una central nuclear a dormir, a pasar la noche. Venga, vamos a O sea, esto es imposible. Que va, pero pues si ya, ya estoy incómodo. No, yo, yo no puedo mi poca arriba. Yo tampoco. Yo tampoco. Es como boca estar boca muerto, morado. tío. ¿Y qué? Pues yo también me los voy a quitar. Buua, mi... chaval, no, John, no me Que no huelen, mis pies no huelen, te lo juro. Tú, los niños no huelen, ¿no? O sea, prefiero no, no leerlos. <risa> no huelen. <risa> prefiero no leerlos, tío. John, como no te. queso... Lo que Que no, pues, no huelen, te lo Pero Creo que ya nos vamos a despertar. Habremos dormido como unas tres horas o así. Y es que no es muy cómodo dormir en el suelo. Por lo menos a mí me duele toda la espalda. Pero bueno, vamos a ver si ya empezamos a hacer actividad. Desayunamos y vamos a explorar un poquito todo lo que nos queda. Vale, no sé si lo veis. A ver, esa cosita ahí es el coche, el coche de seguridad. Y bueno, es que tampoco lo he dicho antes, pero justamente cuando fuimos a entrar aquí, bueno teníamos que quitar unas chapas y claro como teníamos que hacer cero ruido no lo pudimos volver a colocar y si acordáis la primera vez justamente cuando entramos al salir nos taparon la entrada y esta vez es que lo hemos dejado aún más visible de que alguien ha entrado así que sabemos a ciencia cierta de que cuando salgamos uno va a estar tapado eso y segundo seguramente el coche está ahí porque estará esperando a que salga alguien para, para cogerle. vale por fin hemos llegado a lo que es el centro de vigilancia de lo que es la central nuclear que pensamos que era el centro de control en plan el centro de mandos es enorme pero bueno por aquí atrás es por donde se ponían todas las cámaras eh, todas las televisiones que hay pues cada una corresponde a una cámara y pues nada por aquí controlaban todo lo que son los accesos supongo y todo eso bien Estamos justamente en uno de los dos reactores, que recordaréis del vídeo anterior, es una de las zonas donde más estuvimos. Y bueno, como estamos en una central nuclear, que menos que traer un medidor de radiación para ver que estamos en un sitio seguro y que no tendremos ningún tipo de cáncer ni mutación en el futuro. Le damos y se supone que ahora tenemos que esperar tres minutos. Vamos a esperar el tiempo y a ver lo que, lo que sale ya ha terminado lo que es la medición ha salido 0,74 pero bueno si veis la medición está como un poquito menos que la mitad o sea que parece que hay algo no mucho pero hay algo pero no está en rojo o sea si no está en rojo es que yo creo que puedes estar aquí sin problema ya el hambre acecha, así que vamos a preparar la comida que es la hora más deseada del día. Ahora que hemos terminado de comer y todo, toca recoger para no dejar nada de basura por aquí vale Ahora exactamente son más o menos las 6 y bueno ya hemos estado un bastante rato aquí y ahora tenemos un problema porque es que el coche de seguridad se está pasando cada hora haciendo rondas por lo que supongo que nos estará buscando y esto nos va a complicar mucho luego cuando queramos salir lo que vamos a hacer es saber si tenemos cobertura porque estamos en una zona donde no podemos usar el móvil y si logramos que nos llegue algo de cobertura, pues eh, llamar a algún compañero para que nos dé un poco de apoyo desde fuera para poder salir. Hemos bajado justamente, esta, estaba valla arriba, he bajado por esta escalera y aquí justamente es donde está el núcleo. Bueno, donde estaría el núcleo. Yo creo que incluso donde estoy yo estaría todo cubierto de agua para que estuviera bien fresquito el núcleo. O para que no saliera radiación. Alguna de esas dos. Bueno, la cosa, ya que estoy aquí abajo, que se supone que es el sitio donde más reacción podría haber, voy a hacer otra medición con el cacharrito este y a ver qué da. 0,05, pues aquí sale que hay mucho menos en el, que en el otro lado. Según esto, es una zona en que casi no hay nada, o sea, prácticamente nulo. Justamente ahí está la cabina que da de toda la maquinaria esta, que es el gancho y la cosa es que ahí tiene una escalera para subir. Si me caigo de ahí es muerte asegurada porque da directamente al foso que hay abajo. Ya estamos en el primer tramo de arriba. La caída es considerable. Pues esto es la cabina. Y es que hay una altura que se ve todo, todo, todo. Bueno, yo creo que por este esfuerzo el bio merece un poquito de apoyo, porque en realidad esto es algo muy costoso. Y comentadme por abajo que os está apareciendo esta expedición y si queréis que haga más cosas así. Esto es un, un subizón de adrenalina tremendo. Es increíble todo esto. Ya cada vez queda menos el sol ya se está echando y estamos un poco agotados de estar aquí todo el día. Esto es lo que nos queda de agua para repartir entre cuatro personas, lo hemos gastado todo y, y nada, al final pues ya le digo, hemos optado porque venga un colega y nos ayude a salir, ha estado brutal, o sea, vale, nunca bien. me imaginé estar en un sitio así, Uf, increíble. Vale, efectivamente, nos han chapado justamente lo que es la entrada, así que va a ser un poco complicado ahora salir. corre corre pero ya ya! por pues, si no voy a mañana la mochila la mochila toma para la cámara una mi mochila por favor toco mi, mi mochila arriba ¡Arriba! Mi mochila la mochila mi mochila tío de igual. ¡Arriba! No, para arriba. Mira, que no está, no está. tenemos tiempo. No está. Tenemos tiempo. ¿Estás bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. no vamos. Vamos. Vamos. no está, no está, eh. Vamos. Vamos. Vamos. guantes.